Te doy la bienvenida a un podcast de música en el que indagaremos acerca de lo que se encuentra más allá de lo literal desde perspectivas muy diferentes. Junto con Tania Bermúdez y en Maecho, esto es Caligrama. Bienvenidos al episodio piloto de Caligrama, yo soy Tania Bermúdez y yo soy Steven Maecha. ¿No les ha pasado que escuchan una canción en inglés, buscan su traducción y siguen sin entender una palabra? Pues para eso estamos nosotros, para dar un punto de vista más allá de lo literal. Este episodio hablará sobre la canción Level of Concert de 21 Pilots, estrenada el día 9 de abril de 2020. Algo interesante de esta canción es que una parte de las ganancias que produzca serán dadas en caridad a Creer Nation, una fundación que apoya a personas del staff de los shows en vivo. Esta canción es la primera después del álbum Trench, de 2018, fue producida por Tyler Joseph y Paul Meany. Y no sé tú Ariel, pero a mí realmente me gustó mucho, ¿a ti te gustó? A mí me gustó, a mí me gustó, tiene, tiene un aroma... A historia, huele a pasado <risas> ¿Qué piensas del intro? Um, el intro es una parte bastante interesante Resulta que Pues este, esta canción eh, En Google aparece Como género alternativo independiente Pero sí nos escuchamos un poco más a fondo eh, tiene un estilo de música dance Sí, tiene maneja distintos ritmos durante la canción y pues se vuelve bastante amena de escuchar sí. y reitero nos recuerda mucho al pasado a estas épocas del 2013 2014 2012 tal vez Sí, total mm, el inicio el inicio es ligero. Es, es chistoso, tiene una, una batería, eh, ahoga el sonido, sí, es como, como escuchar la batería, pero dentro de una caja Entonces, tiene, tiene cierta movidita, así es como para comenzar, a, comenzar la canción, así súper lento, super despacio Unas velitas, un vinito <risa> Una buena acogida Una buena acogida, sí, utilizan un sintetizador tiene coros muy, muy graciosos, ya que están hechos pues con autotune Aquí, bueno, más que autotune, utilizan un tuner Una herramienta que se utiliza en producción para cambiar la tonalidad de lo que se está diciendo sí, Para cambiar la tonalidad de una grabación Y pues tiene un efecto como robótico cuando se exagera Y le da un buen, un buen arreglo y le da como este estilo de electro music dance Sí, a esto, y queda, queda súper cool. Mm, y ya otra cosa chistosa de este inicio es que al final se reutiliza. Cambia un poquito, pero se reutiliza, así que mantiene el ambiente durante toda la canción. Ok, gracias por ese spoiler. Ah, <risa> pero sí, es muy interesante. A mí me pareció muy chévere. En el intro... Se pueden escuchar las palabras need you y tell me. Need you es te necesito y tell me es dime. Eh, empieza el primer verso con panic on the brain, world has gone insane. Panic on the brain eh, se traduce literalmente como pánico en el cerebro, pero realmente se refiere como algo mental, como un pánico en la mente. Y World Has Gone Insane significa el mundo se ha vuelto loco. Esto es una referencia muy grande, obviamente, a todo lo que ha sucedido con lo de la pandemia, lo que estamos, en lo que estamos actualmente, ya que el mundo básicamente se volvió loco, ¿no? Eh, como lo que sucedió con lo del papel higiénico, no sé si viste en algún lado que todo el mundo estaba comprando papel higiénico, como ¿por qué sí? Vi algunos memes de, de matador, <ríe> de un tipo muerto con papel higiénico por todos lados. <ríe> es muy bueno. Y pues sí, realmente todo, pues, todo el mundo se enloqueció, él tiene toda la razón en lo que dice. Bueno, y continúa el verso con Things are starting to get heavy. Es decir, las cosas empezaron a ponerse pesadas o, o duras. Y dice, I can't help, but think I haven't felt this way. Cuando dice, I can't help, y ahí va el primer dato eh, de expresión o dramático. Digo, gramático, porque eh, I can't help se puede traducir literalmente como no puedo ayudar, pero. Pero realmente no significa eso, más, esto significa más como no puedo evitar o no puedo detenerme. Si se tradujera literalmente al inglés sería como I can't stop myself, como no puedo detenerme o no puedo evitar. Continúa con, eh, ok, ok. I can't help but think I haven't felt this way. Entonces, no puedo evitar pensar que no me he sentido de esta manera since I, ask, I asked you to go steady. Es decir, no, no puedo evitar pensar que no me he sentido de esta manera desde que te pedí que te establecieras conmigo, por decirlo así. Steady se traduce como estabilizar o estabilizarse. Entonces, es como el el momento de sentar cabeza, de, de formar una familia y es algo que pues realmente es atemorizante Sí, es bastante loco, de hecho también se puede ver por ese lado el primer verso o sea, el pánico el hecho de que todo el mundo diga bueno, ¿y por qué quieres hacer eso? o el típico ya era hora, ¿sí? Sí, es muy loco entonces pues o se si hace ahí como la relación ¿no? entre el pánico que se, que se tiene al, al sentar cabeza y el pánico que se está teniendo ahorita. O sea, yo me lo imagino así como que todas las personas que se enloquecieron por lo, por lo de la pandemia, en, como en tu cabeza, cuando, <ríe> cuando yo me imagino a Tyler pidiéndole sí, sí. el eh, matrimonio a, a Jenna. Con toda esa gente en, la, en su cabeza, así como en pánico, no sé, por eso. <ríe> sí, me lo imagino yo uh, O sea, de o sea, por sí, si el peso de, de Pedro Matrimonio es fuerte, pues ahora, en plena cuarentena, en pleno fin del mundo, decían algunos sí. <ríe> Muy loco uh. Bueno, y continuamos Entonces sigue el precoro Wondering, would you be my little quarantine? Esta es una frase un poco cool Significa como me pregunto si serías mi pequeña cuarentena Es un juego de palabras precisamente porque Sobre todo cuando se celebra el día de San Valentín Se utiliza la frase Would you be my valentine? Valentine es pues mi valentín, mi amor, mi... ¿Sí? Como mi persona Entonces el... el él utiliza este como un pequeño juego de palabras y en el, en el video musical se puede ver, se puede apreciar mucho más Porque se muestra a Tyler y a Josh, es decir, los miembros de la banda, con sus familias en cuarentena Entonces, no solo están en cuarentena, sino que están en cuarentena con, con sus amores, con sus valentinos, por decirlo así También es un mensaje bastante bonito de... como de volver con lo nuestro, como de sentirnos en hogar, en casa sí es como un eh, es estamos en cuarentena entiendo pero igual me agrada estar contigo no lo odio tanto no mentiras me, me fascina sí eh, bueno y continúa con or is this the way it ends ¿Qué significa eh, o oh, esta es la manera en que termina Continúa con el coro diciendo Because I told you my level of concern Es decir, porque te dije o te mencioné mi nivel de preocupación Ahí utiliza algo que es muy común en el inglés informal Que es una contracción del because eh, Uno no va a decir cause en, en una evaluación o en, un, en algo formal Pero cause sí se utiliza muchísimo en un lenguaje más informal, normal eh, resulta que en el verso, eh, por el lado musical el ritmo cambia mucho A diferencia del de inicio de esta introducción que pues tiene un estilo dance pero así súper leve como... No sé, yo lo compararía con alguna canción de Calvin Harris De hecho pues en este momento estaría recomendando A Your Love que hace con Ellie Goulding en la época donde estaban juntos es una canción bastante bonita de 2013 que transmite ese sentido de como de amor es, es bonita es bonita y es movidita y tiene lo suyo sí. en cambio pues en este verso el ritmo cambia y se vuelve un poco como más funk incluye un bajo que pues le da esta firmeza que necesita el funk para mantenerse para hacer que el cuerpo se mueva uh -huh. y pues sí de cierta manera juntan el funk con este dance pues toma mucho de, de Daft Punk toma mucho de ahí le da como este, este sentido super cool super genial bueno y continuo con el coro y dice but you walked by like you never heard her es decir pero pasaste o me ignoraste como si nunca hubieras escuchado walked by eh, se traduce literalmente como caminar por pero también se puede utilizar como pasar por alto o ignorar you could bring down my level of eh, Continúa entonces con And you could bring down my level of concern que significa y tú podrías disminuir mi nivel de preocupación could es, eh, no solamente es can en el verbo pasado es decir, poder en el verbo pasado sino también es como se utiliza para un futuro hipotético así que por eso se traduce como podría y bring down es reducir o disminuir, entonces, y hey, tú podrías disminuir mi nivel de preocupación. Ahí hey, es, es básicamente una súplica que le, que le da como a Jenna, o bueno, así lo veo yo, no sé, así como de, yo sé que tú podrías como ayudarme a, a, a, a relajarme un poco eh, a pesar de esta situación pero también en el sentido del medio o las redes sociales, en las que no importa cuántas veces se opine o se exprese la preocupación, lo que van a hacer el medio y las redes sociales es avivar, por decirlo así, el fuego. Mm, o también un mensaje para nosotros, o sea, sí, míralo por el lado de que... Varios, no sé, me uno al grupo, tuvimos como ansiedad tanto al principio como ahora, sí, que ahora mismo pues tampoco es como que digamos, wow, qué bien me siento, sí. sino que el hecho de no poder salir genera pues un cambio social bastante fuerte y el hecho de que cuando uno sale y ve la calle, ahorita sí se están pasando, se están pasando mucho la cuarentena, pero hay lugares específicos donde uno pasa y ve la situación grave, por ejemplo pasar por el centro de la ciudad, está pesado, uno ve cómo la pobreza llega a un punto bastante fuerte y son cosas que casi no se miran y duele pasar por ahí. Pero sí, o sea, hay veces solo necesitamos que nuestra familia nos diga que todo va a estar bien, está bonito es Súper sí. reconfortante. Sí, de hecho, de hecho es exactamente lo que él dice. <risa> dice: Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Solo necesito que me digas que estamos bien. Que, que, que estamos bien. Sí. Ok y you, alright es básicamente la misma palabra. Entonces esto es igual, pero sí, es lo que tú decías, ¿no? Es como ese, ese alivio que se necesita en algún momento. Mm, quisiera hablar de, de la música, del coro. Acá, pues el ritmo vuelve a cambiar, ¿sí? Aquí la batería se vuelve más tenue. Acá utilizan pues un pianito y una voz nada más. Es como que van callando el resto para resaltar, en este caso, la voz para llevar la melodía. Y pues sí, así como ahorita el nombre a Calvin Harris hace que que la canción tenga una sensación un poco más hogareña, más calurosa. Que se vuelva más agradable. Igual que dicen la letra, sí, la idea es, es calmarnos, es pasar de, de este frenetismo que tenemos en el verso a un coro un poco más calmado, más hogareño, más caluroso, a pensar en nuestras familias. Sí. Está bien plasmado, está muy bonito. Sí, total, como que se acompañan mucho, ¿no? La letra y la música. Todo, todo tiene sentido. Ajá. Y pues el piano toda la vida ha tenido. Ha tenido como este peso de. de decir que es algo calmado, que es algo sobrio, es algo bonito es así como que uno no suele escuchar un piano para algo ruidoso, para, sino como algo más clásico tal vez, algo más limpio, más bonito es como la relación que tenemos hacia el instrumento Sí, total, es verdad uno como que siempre tiene una pequeña predisposición como a todos los instrumentos bueno, no a todos, porque uno no ha escuchado todos los instrumentos pero la mayoría <risa> a los que he escuchado, a los universales bueno, ¿qué? <ríe> sí. Mm, pero sigamos, si ¿sí te parece. chan, chan. Bueno. <ríe> Entonces, en el segundo verso, eh, otra vez vuelve con panic on the brain, es decir, pánico en la mente. En la mente. Y sigue: Michael's gone insane. Y Julie starts to make me nervous. Michael's Gone Insane eh, es eh, Michael se ha, vuelto, se ha vuelto loco o enloquecido. Y Julie starts to make me nervous. Nervous significa eh, Julie empieza a ponerme nervioso. Entonces, eh, un dato curioso acerca de estos dos nombres de Michael y Julie es que realmente no es que sean personas... Eh, Físicas reales escogidas por él cuando escribió la canción Sino que de hecho en una entrevista que tuvo en Facebook Live Él precisamente habló del tema Dijo, supongo que cuando estaba escribiendo la canción Simplemente amé la idea de elegir dos nombres de eh, al azar Porque creo que... O siento que todo el mundo tiene un Michael y una Julie en su vida, que si no es que se sientan expertos en qué es lo que está pasando en el mundo O están siendo expertos como en tu vida personal y opinan acerca de todo lo que, todo lo que haces o no haces, bueno esa parte no, pero sí sí a eso se refería Y dice personalmente sí tengo un amigo llamado Michael, pero no creo que estaba pensando en él particularmente, tanto como estaba simplemente escogiendo dos nombres que creí que aplicaban a lo que la mayoría de las personas piensa que es una persona fastidiosa y pues no sé yo no conozco a ningún Julia, ningún, <risa> ningún Michael, ah no espera yo tengo, yo tengo, yo me acuerdo cuando estaba en primaria había un, había un niño que se llamaba Michael pero la verdad no me acuerdo de nada él solo me acuerdo que existe <risa> Solo hace que hay un Michael, ¿ok? Yo también tuve un Michael en, en la primaria. ¿Sí? Qué loco. Mm, quería, quería hacer una, una recomendación, uh -huh. pues ya que estás hablando de la idea de, de Michael y Julie como nombres pues inventados y ¿sí? como referirse a alguien que en realidad no es alguien, pues quisiera recomendar, yendo a la casa de Damián, del Cuarteto de Nos, es una canción en español, es rockcito en español, del 2006, eh, y es muy cool porque habla sobre la alegoría de la casa de Damián, el cual es un lugar que no existe, pero es por decir una meta, ¿sí? Sí. Es como, es como cuando te preguntan, bueno, ¿y qué vas a hacer con tu vida sí no? Pues voy a la casa de Damián, es, el hecho de decir, voy a ir a un lugar Más que que ese lugar exista Creo que le pega bastante Sí, total, la verdad no lo he escuchado Voy a escucharlo eh, Continúa con I don't really care what they What they would say Hay algo aquí muy curioso acerca del wood eh, Esta parte es lingüística Entonces, <risa> wood es haría, tú simplemente pones el verbo que siga enfrente del would y siempre va a quedar perfecto, entonces por ejemplo dice would say, diría, o sea como es say es decir, would diría, diría, si digamos lo intentas con otro verbo como would jump, would dance, entonces eh, saltaría, bailaría, sí, es, es muy genial, no sé, a mí me encanta. Está super cool. Esa es la manera de hecho en la que Realmente aprendí a utilizarlo, porque antes de eso era como, no entiendo nada, cómo se utiliza ese pinche cosa, no, pero ahora sí lo entiendo. <risa> ¡Qué <risa> es bueno. Sí, o sea, fue, no sé, no me acuerdo si fue un profesor que me lo enseñó, pero estoy muy segura de que sí funciona. Entonces ahí está el, el dato curioso. <risa> bueno, continúa con, I am asking you to stay in my bunker underneath the surface. Te estoy pidiendo que te quedes en mi búnker debajo de la superficie o de la tierra. Mm, esta parte pues también tiene lo suyo, sí. Es como que al hablar de búnker no solo está hablando pues sí de lo que viene siendo un búnker, de lo que viene siendo pues un lugar seguro, sino que... Si vemos el video, eh, resulta que él tiene un estudio de grabación, eh, Tyler tiene un estudio de grabación abajo de la casa. Entonces es como, como su búnker, su lugar donde, donde crea, donde hace. Es un búnker subterráneo. Y por otro lado también podemos ver el búnker como estas cosas que guardamos para nosotros, ¿sí? estas cosas que son nuestras y que no le mostramos fácilmente a nadie. Están como selladas bajo llave. Está bonito. Sigue siendo bonito el mensaje. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Y bueno, eh, sigue después ya el precoro, el coro que ya, el postcoro es exactamente lo mismo y un puente. El puente, el puente me gustó mucho. El puente comienza en el minuto dos con veintitrés y pues este utilizado como un efecto de máscara ¿sí? algo similar para bajar la frecuencia y opacar el sonido es como lo que les decía de la caja ¿sí? eh, pero pues no lo hace tan evidente imaginémonos que estamos fuera de un lugar donde están poniendo música alta y al pasar por ahí escuchamos la música pero no completa escuchamos como las frecuencias más bajas y cositas así eso es lo que viene haciendo en este caso el puente pero pues no baja todas las frecuencias, sigue dejando unas segundas voces como con autotune, ¿sí? con este sentido como, como robótico y pues esto es usado mucho por Daft Punk, entonces sí se siente se siente la propuesta en una canción donde se suele usar mucho esto y que queda muy bien es Instant Crush, de hecho pues igual la recomiendo muchísimo, es como que le pega mucho y, y se parece mucho a esta canción, entonces es un buen referente Y pues estos recursos también se usan en el dance y otros subgéneros de la electrónica mm, No sé si tú has escuchado la palabra drop mm, No, realmente ¿A qué se te hace referencia el drop? Mm, la verdad no estoy segura, como... No sé, <ríe> explícalo mejor. <ríe> puede ser una comparativa con una montaña rusa, sí. Eh, entonces el, el drop se hace después de una carga. Es como este recurso que se utiliza mucho en la electrónica, en el cual pues primero vamos haciendo una carga de a pocos, ya sea con un sintetizador o con algo que se puede ir modulando. Eh, vamos subiendo la energía Y ya cuando esté en lo más alto La cortamos Sí, así como un efecto de montaña rusa Que te va dando como esta sensación de Uy, ya viene, ya viene, ya viene <risa> Y luego lo cortamos Para seguir con otra parte aún más fuerte O para cambiar el ritmo de la canción sí. Entonces sí, es un efecto de montaña rusa súper bonito que hace Pero pues eso lo hace en el minuto 2,39 Pero es un drop falso Para desembocar en otro drop <risa> Que es un poco Un poco diferente, como que como que le mete eh, una batería que va haciendo ciertas figuras y se vuelve un poco más frenético para hacer otro drop eh, y pues entrar con mayor emoción y fuerza en el minuto con 2.46 es muy bueno, es, el puente me gustó mucho sí, es, es el lapso en el que se manda la mayor cantidad de emoción es, es, estuvo sí, estuvo muy bueno cuando hiciste la, la comparativa con la montaña rusa y así me acordé mucho, no sé, cuando unos... estábamos en el colegio, en esa época, que sonaba esa música totalmente y que nos emocionaba tanto cuando llegaban esas partes, así como... Ajá. O el Dapster. cuando cuando llegaba cuando llegaba Skrillex con sus millones de sintetizadores <risas> puestos sobre una misma pista y todos estos ecualizadores, y que sonaba algo totalmente diferente a lo que había grabado. Y entonces hacía esos drops majestuosos que pues yo recuerdo con mucho añoro. Es como que esta canción nos lleva al pasado. Sí, total. Y pues para muchos de nosotros fue como la adolescencia y recordar esto. Sí, no fue hace mucho tiempo, pero es algo que se añora. Está bastante bonito. Sí, es sí, genial. ¿no? ¿Y para qué? Y bueno, después de eso eh, va el coro, post-coro y el cierre, ya el, el outro. Eh, ¿La letra del coro, ya la dijiste? Sí, esa la dije al principio. okay ok, No me estabas poniendo atención. Ah, Perdón, de el puente, la letra del puente. La letra del puente es igual. Es una repetición en sí. Sí, ellos dicen básicamente lo mismo. Ok, ok. Entonces, bueno, ahí va el coro y el post -coro, que también es repetición, y ahora sí va el, el, el cierre, auto. el outro. Entonces dice, in a world where you could just lie to me, es decir, en un mundo donde pudieras mentirme, and I'd be okay. Es decir, I would be okay. Ahí se utiliza una contracción eh, Que para nosotros no es tan fácil de pronunciar Entonces preferiblemente uno siempre dice I would Pero pues, sí, sí, sí, si quieres puedes decir I sí, sí, sí te sale porque si no va a sonar como I'd Pero bueno, ahí poco a poco se va mejorando Yo, yo prefiero decir I would toda la vida como cuando te ponen a decir algo en pasado. <risa> sí, que tengo que ponerle el ed al final. Sí, uh -huh, total. <risa> nunca suena. <risa> nunca suena bien. Nunca suena. <risa> no. Bueno, entonces dice en I'd be okay Es decir, estaría bien. Y, y yo estaría bien. Will be okay Ahí se utiliza otra contracción que es we will be okay eh, Will es un verbo que se utiliza para hablar sobre... Cosas futuras, pero decisiones que se toman en el momento, como una decisión repentina. Entonces, will be okay. Y continúo diciendo, we're gonna be okay. Esta es una contracción que se utiliza mucho también en el lenguaje común del inglés, pero que es absolutamente no se puede utilizar en un lenguaje más formal o en una evaluación, eh, que es we are going to. También es para futuro, también es para hablar del futuro, pero es algo mucho con mucha más eh, seriedad, como algo que está planeado completamente. Entonces vemos también en esa en esa parte cómo va subiendo como el nivel de seguridad, de reafirmación y confirmación de lo que está sintiendo. Entonces primero empieza con I would be okay, como estaría bien, yo yo estaría bien. Después will be okay, estaremos bien y we're going to be okay, no vamos a estar bien. ¿Sí? Entonces ahí como que se va reafirmando lo que va diciendo. Es bien chévere cómo como, como va como aumentando ese, ese poder. Me parece genial. Y en la parte audiovisual pasa algo similar. O sea, literal, es como que dejan los coros, ¿sí? En el minuto 3.34, que es cuando comienza lo otro, dejan que se escuche solo los coros, la batería, el piano, y pues uno que otro arreglo con sintetizador. O sea, callan todo el resto, le quitan todo el peso de la canción que tenía, pasan de ese post coro tan, tan enérgico, tan rico que tenemos, a algo mucho más suave, mucho más relajado, mucho más hogareño, y pues así resuelven y llegan en fin a la canción. Aquí ya, ya es como que se acaba la canción, ya es como que... Aquí es donde dejamos nuestros sentimientos. Aquí terminamos pues, de contar lo que pensamos. Sí. Y en la parte del video también es, es bonito. Porque, pues, sí, al final del video muestran que, al menos en el video, la casa de Tyler y la casa de Josh eh, son casas vecinas. Sí. Así que el correo en realidad está enfrente de cada casa. Sí, están como a. ¿Qué? 5, 10 metros. Sí, nomás. Están como a 10 metros de distancia, pero pues, ajá. Y eso también es bonito porque nos está diciendo que nos vamos a reencontrar, sí, de que al final de todo esto vamos con seguridad a estar más cerca y, y vamos a volver y, y sí, esto no es para siempre. Sí, es verdad. Ay, qué bonita canción. <risa> Entonces ya termina diciendo, tell me we're okay. Es decir, dime que estamos bien, I need you, te necesito, te necesito, dime, te necesito, dime O sea, exactamente cómo se empezó el, en el intro Ajá. Y sí, y pues bueno, así se acaba la canción Está muy cool la canción Sí, está muy cool, a mí me gustó muchísimo, me pareció muy linda A mí también, está muy buena. Y es muy esperanzadora, ¿no? Pues Tyler Joseph, un día antes de subir la canción, eh, escribió un tweet acerca de ella, ¿no? Diciendo, bueno, primero que es la primera canción que ha escrito con guitarra eléctrica Que es un buen detalle, no sabía Y también que piensa que es simple pero esperanzador Que de simple ya vimos <ríe> en todo este rato que pues tampoco es que sea tan simple, ¿cierto? no es nada simple, sí Para él es simple porque él es un pro Oh, <ríe> sí Pero esperanzadora sí es completamente y pues, obviamente, eh, es algo muy lindo que no solamente haya dado un mensaje esperanzador, sino que con la canción haya querido. tomar eh, acciones. Exacto, tomar acción eh, al donar parte de, de lo que gane la canción a Crew Nation. Si alguno desea colaborar, eh, la página de Crew Nation es. Live Nation Entertainment... O, o escuchen mucho la canción. O escuchen la canción, ahí también, también funciona así. Escuchen la canción en YouTube o en Spotify. O sea, eviten descargar la pirata. <risa> pues es bueno escuchar la música pirata, pero eviten descargar la pirata porque si sí es por una buena causa. Exacto, es por una buena causa. El, el episodio piloto. Así que, si quieres, te puedes despedir, Steven. Este episodio piloto lo pueden encontrar en YouTube, eh, nos encuentran como Caligrama. Pueden dejarnos un like, un comentario, alguna sugerencia, si quieren que saquemos alguna canción, que les gustó, que no. Cualquier cosa estaremos ahí. Muchas gracias por oír. Adiós.